Buenos días eh, y bienvenidos y, y gracias por asistir a, a este webinar que bueno, pues ya forma parte de un paquete que habíamos organizado respondiendo un poco a cada convocatoria específica y como sabéis la de plataformas pues, bueno, es la que nos faltaba, hemos tenido la de proyectos de cooperación, la de traducción, la de redes y hoy pues nos enfocamos eh, particularmente en esta, en esta convocatoria. Eh, como sabéis eh, la dinámica los que ya estáis acostumbrados y a los que acabáis incorporados pues la, os la contamos así brevemente pues es una exposición teórica que en principio me encargaré yo luego habrá algunos aspectos prácticos sobre todo de cómo darse de alta en el portal de participantes la búsqueda de socios cómo identificar la, la, la propuesta que lo hará Manu y luego Isabel se encargará ya de tocarse cuáles son los objetivos cuáles compone los paquetes de trabajo, cuáles son las, eh, los criterios de, de evaluación. Somos conscientes de que esta convocatoria de, de plataformas tiene un recorrido quizá no tan, eh, no tan largo como lo de los proyectos de, de cooperación, pero bueno, no por ello no vamos a dejar de, de atender a, a vuestra demanda. Eh, lo que sabemos de las convocatorias anteriores, eh, a la vista de los resultados que constan en nuestros archivos, es que, como os decía, el tema de convocatorias, eh, pero el tema de plataformas, pues eso, tiene, tiene un, impacto, un impacto menor, que es lo lógico, por otra, por otra parte, y de hecho, pues no conocemos ninguna plataforma estrictamente española que haya sido beneficiaria. Sí que conocemos plataformas en las que socios, miembros, eh, que ya sabéis que en y si plataformas dejamos de, a, de emplear el término eh, socios para emplear el de miembros, miembros españoles han formado parte de, de las mismas. Y bueno, en ese sentido, pues os animamos como hicimos en su momento en redes a que si identificáis alguna plataforma que se adapte un poco al perfil de vuestra entidad, pues que intentéis poneros en contacto con ellos y bueno, pues que, que efectivamente eh, forméis parte en calidad de menos Y bueno, básicamente eso, luego habrá una, una, un turno de preguntas, ¿eh? ya lo gestionaremos desde nosotros, desde aquí, no, creo que se va a encargar Manu, y tenéis las dos posibilidades, lo podéis hacer por por texto, ¿eh? que ya sabéis que ahí tenéis una, una un, un icono que pone preguntas y respuestas, pero también lo podéis hacer oralmente. ¿eh? Simplemente veréis que levantáis una manita y eso abreis vuestro micrófono y os dará la posibilidad de hacerlo oralmente. Luego distribuiremos, los no os marchéis, al final de la, de la jornada una, una encuesta, porque ya sabéis que eso nos interesa enormemente para enfocar o para orientar nuestras próximas jornadas informáticas. Y ya sin más voy a pasar a, a, a, a bueno, a efectivamente a, a hablar del eh, del PowerPoint, ¿vale? Eh, no veo lo de ver. aquí ¿Veis eh, la, el este, verdad Se ve bien. el PowerPoint. Sí, se ve perfecto. Aquí. Se quería poner eh, pantalla completa, pero entiendo que está. Sí, está. Ver. Vale, pues simplemente entramos ya en en, en, en, en, en arena, cuál es un poco el objetivo, eh, entramos ya en, en, en cuestión, cuál es el objetivo de las plataformas europeas. Ya sabéis que, como su propio nombre indica, eh, una plataforma es una superficie eh, un poco que sirva de palanca para visibilizar y para poner en circulación a artistas emergentes, fundamentalmente va dirigida eh, no a ya digamos, eh, eh, artistas o personas eh, reconocidas, sino aquellos que están en ese proceso de, eh, de poner en marcha su carrera, de internacionalizarla, de, bueno, en cualquier caso, en, en definitiva, eh, visibilizarla. Entonces, eh, bueno, pues este es el, el objetivo eh, fundamental. ¿Cómo? Bueno, pues haciéndoles partícipes de eventos y de actividades culturales y siempre alineados con una de los prioridades del programa, de todo el programa que sabéis que es el desarrollo de audiencias, es decir, cómo estos artistas pueden llegar a, a, digamos, públicos que no tienen fidelizados, cómo a través de las estrategias que ponga en marcha la plataforma, ahí ya veremos que va a ser uno de los objetivos cruciales, bueno, pues llegan efectivamente aquellos eh, eh, públicos, o aquellas audiencias que no son las que están acostumbradas un poco a, a, a que, que no están acostumbradas a, a trabajar. Lógicamente, estos eh, proyectos que sean seleccionados de plataformas eh, son, como he mencionado, que sirvan de, de palanca y de, y de showcases de artistas. Y aquí ya empezamos con la primera, con la primera eh, peculiaridad. ¿eh? La plataforma es una, ¿de acuerdo? va a haber, eh, lo va a presentar una, una entidad, que ahora veremos cuáles son los requisitos para eh, esa entidad, es decir, que va a ser una ayuda monobeneficiaria a la que estén adheridas ¿eh? miembros de 12 países, lo veremos luego con más detenimiento, pero no es como en un proyecto de cooperación que es, todo el, digamos, la, el, el proyecto lo presenta un consorcio, un partenariado, aquí va a ser única y exclusivamente una, una entidad la que lo va a presentar siempre eh, contando con esa participación de 11 miembros como mínimo. Como, eh, como hemos dicho, tienen que ser... Eh, pero, He visto. Eh, como hemos dicho, las novedades de esta convocatoria, y eso es también transversal a todo el programa, ya sabéis que el sistema ahora para rellenar y para eh, calcular es un sistema digital, un sistema online, que luego explicará Manuel cómo os tenéis que dar de alta y cómo tenéis que identificar la... Eh, digamos, la, la la eh, convocatoria, que, que es la vuestra, y este portal Astor que es un portal eh, de Funding and Tenders, el portal participan eso lo veremos con detalle, pero que sepáis que a partir de ahora se trabaja online, no se descarga un formulario, no se eh, imprime, se trabaja eh, en el ordenador, ya insisto que lo explicará luego Manuel, se va salvando y cuando esté toda la documentación de todos los miembros, en este caso, o de socios, en el caso de proyectos de cooperación, pues ya se envía y a partir de ahí pues ya llega a Bruselas donde se os dará una curso de archivo Hay una especificidad, ya también lo contará Manuel, que es a mi entender un poco comple un poco equívoca, pero bueno, lo podéis enviar más de una vez, eh? pero eso ya lo hablaremos y, con y, y la que contará será siempre la última. Nuestro consejo es que cuando lo tengáis todo bien hecho, si es posible, con 48 horas o un poco antes de la fecha de entrega, lo entregáis eh? del deadline y a partir de ya de ahí os soltáis. Eh, los gastos mínimos. ¿eh? Eh, eh, ya veremos que va a haber un 80% de cofinanciación, que esa también es una buena noticia. Bueno, pero lo que es realmente relevante es que de ese 80%, el 70% ¿eh? de, ese, de la cantidad que, que, que solicitáis y que en el caso de que el proyecto sea seleccionado os conceda, tiene que ir en la promoción de artistas. ahí Aquí queda bien claro, como habíamos dicho al principio, que una plataforma es para poner en circulación artistas emergentes. Y, de, y ahí está, digamos, el, el kit de la, de la ayuda. Es, de, de, de la ayuda recibida, el 70% tiene que, que ir eso a la articulación o a la promoción de estos artistas, que insistimos en esa idea que, hasta donde sabemos y si deseamos, tienen que ser artistas esto que estén en fase de puesta en marcha y que sean emergentes. Lo mínimo ¿eh? que tiene que promocionar son 50 artistas cada año, como veis luego va a, a la duración del, del, del, del proyecto tiene que ser tres años, entre cinco por 3, 150 artistas en el, en el cómputo global de los tres años. Por supuesto es lo mínimo, lo mínimo. Eh, por lo que sabemos, la mayoría de las plataformas, lógicamente, lo que hacen es poner en circulación más, ¿eh? porque bueno, porque tienen, tienen bolsa, porque tienen eh, CVs, tienen currículos. Pero vaya, el, el mínimo que se, que, que se establece son 50, pero os animamos a que eh, superéis eh, ampliamente esa, esa cantidad. Eh, lógicamente refuerzan las marcas y los sellos, que son las empresas que lógicamente que trabajan en este ámbito, tanto en, el, en el, el ámbito musical como en el ámbito de las artes escénicas o las artes visuales. Y luego veremos que la, el cálculo se hace a través de las Landsat, ¿eh? que también es un sistema de cálculo novedoso y, que se ha puesto en marcha en este periodo eh, 21-27 y en el que también se entrará en detalles a posteriori. ¿Cuáles son los eh, criterios de elegibilidad? ¿Quién puede participar? Pues como en el resto de las de las eh, acciones, tienen que ser entidades públicas y privadas registradas en uno de los países participantes en el programa, que veremos a posteriori cuáles son esos eh, países participantes que tengan, lógicamente, personal jurídica? todas tienen que tener su código, su PIC, lo que llamamos nosotros, un carnet de identidad, que también explicaremos cómo eh, recibir, vamos, cómo obtener ese ese, ese ese número de identificación, y tiene que estar registrados eh, como es mono beneficiaria. Si os acordáis, algunos que hayáis estado en algunas eh, sesiones como esta, siempre decimos que el líder tiene que tener esos dos años de existencia como mínimo, y los socios no. Aquí, lógicamente, como el líder es una ayuda mono beneficiaria y es solo uno, lógicamente se le exige este requisito de dos años, eh, teniendo en cuenta la fecha de entrada de solicitud, que que es así, este Como se ha lanzado ya, debe estar compuesto por una entidad coordinadora, siempre sabéis que al líder se le llama coordinador del programa Europa Creativa, y como mínimo esas 11, esas 11 organizaciones, que se le llaman miembros o terceros, e insisto en este concepto que ya cambia, pasamos del socio al, al miembro, y lógicamente si hablamos de 1 más 11, lógicamente el total sea 12. ¿Eh? Eh, insistimos en este día de al menos de al menos ¿eh? sabemos que las plataformas y es lo deseable eh, cuentan con muchos más, eh, muchos más miembros pero este es este es la, el, el, el, el número mínimo eh, exigido eh, tienen que tener establecidas tienen que tener la política establecidas en, en los eh, en, en, en al menos uno al menos 12 países eh, participantes y el, cuáles son estos países participantes pues ya lo veis los 27, los, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, son los 10, los 27 Estados miembros el Reino Unido, ya los país, pa, países participantes, los países del espacio económico eh, eh, europeo, y luego una serie de países, eh, que aquí lo tenemos en esta llavecita, o sea, los que son de pleno derecho son los 27, todos estos, eh, estos, este, este, estos que vienen secuenciados eh, a posteriori están en fase de firma de los memorándum de comprensión. Es decir, que... Estos, eh, estos países eh, tienen que firmar este, este, este memorándum de comprensión, con lo cual no sabemos con certeza si a la fecha en que se resuelva, ¿eh? luego veremos cuál es el calendario el calendario, perdón, no, el calendario, el calendario está ya resuelto y firmado ese memorándum. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo y nuestra sugerencia? Que contéis con ellos sin ningún problema, que por supuesto que podéis contar con ellos, pero... Eh, siempre eh, re, eh, superando ese, ese, ese mínimo de los, de los 12. ¿Por qué? Porque si tenemos 12 y uno es de Armenia, y Armenia cuando eh, se concede la ayuda no ha sido eh, no ha firmado el memorándum, no tendríais ese mínimo y por lo cual y por lo tanto el proyecto se iría al agua, lo cual no sería deseable. Es decir, que la red tenga su coordinador, sus 11, 12 o 13, y luego, de aparte de esos 11, 12 y 13, que los 27 países elegibles y eh, lógicamente tengáis socios que puedan ser de este, de, esta, de esta, relación, pero eh, eh, en el caso de que no se firme algo que creemos que no que no, no será probable, bueno pues tengáis eh, digamos el, el mínimo remedio. Eh, la cantidad del budget, el presupuesto destinado a esta, a esta, a esta convocatoria es de, es de 33 millones de euros. Es una cantidad más que, eh, que relevante, y la ayuda que será máxima, ya sabéis que va a ser para tres años. De hecho, las redes yo creo que no tienen más que dos convocatorias, eso ya lo contará también Isabel, en todo de este periodo 21-27. Y eh, la ayuda máxima que se da a cada proyecto es de 2.100.000 euros. Lógicamente, 2 por 30, pues, eh, eh, por 15, perdón, que es el, el, el, el número de proyectos que se prevé que se van a que se van a seleccionar pues arroja esa cantidad de 33 millones máxima, eh máxima, los dos mil euros ¿eh? pueden estar eh, reducidos eh, dependiendo de lo que pidan, por supuesto, y de lo que y de lo, y de la, y de la cofinanciación. Eh, la duración es de tres años, que ya lo hemos insistido, y luego ¿eh? hay una a, una una eh, peculiaridad que es apoyos a terceros, que también se explicará a, a posteriori y la ayuda a terceros es de 60.000 euros ¿eh? por miembro. ¿De acuerdo? Es decir, que no es 60.000 euros, esto es una cosa que hemos venido discutiendo, por en el, en una, euros en el, en, el, en el cómputo global, sino 60.000 euros por miembro. Si hay 11 miembros o 12 miembros, pues la cuenta está, está, está clara. Y luego, lógicamente, el porcentaje de cofinanciación que estás la buena noticia es de 80%, es decir, que lo que tiene que poner la plataforma en la que va a ver su coordinador y sus, y sus miembros, 12, 13 o, o los que sean, eh, es eh, contribuir a ese 20%. ¿Cómo? Pues ya sabéis que a través de bienes propios o recaudados, a través de incomes, a través de, de ayudas de, de ámbito regional o local, a través de gastos de personal, aquí aplica la norma que ha venido aplicando al resto de las, de las, eh, de las eh, eh, líneas del... Del, del programa. Eh, una vez que el proyecto ha sido seleccionado, ya nos ponemos aquí en la en el, en el escenario deseable, es decir que una de vuestras plataformas ha sido seleccionada, se le va a dar esa 80 eh, vamos, se, se, se le da teóricamente ese 80% eh, de cocinación eh, con un tope de esos 2.100.000 euros eh, dependiendo de lo que pidan, pues una vez insisto, que esa esa, ese acuerdo, ¿eh? porque ya sabéis que una vez que el proyecto ha sido seleccionado se firma un acuerdo con la, con la agencia ejecutiva, bueno, pues a partir de ahí se da un 30% de prefinanciación ¿de acuerdo? para empezar a trabajar, un 30% de esa cantidad que hayáis solicitado ¿de acuerdo? es de 80, ese 80% otro 30% a partir del primer año ya sabéis que no hay auditorías ahora en el programa de Europa Creativa, sino que se hace a través de un acuerdo y, a y, y vistos ¿Eh? El, el, el gestor del proyecto, representante de la agencia, va a ver los deliverables, va, va a ver los entregables, va a ver que vuestros group planes de, vamos, vuestros paquetes de trabajo y vuestros entregables son los deseables, porque si no ahí habrá un prorrateo, y entonces a partir del primer año se da otra segunda, eh, digamos, otra segunda otra segunda prefinanciación, que sería otro 30%, con lo cual ya habría la 30% que será la firma del acuerdo, la 30%, el 30% será al, a la vista del primer año, el 30% que se da en el, en el segundo en el segundo año, siempre teniendo en cuenta, insisto, el análisis detenido de que estáis cumpliendo vuestros paquetes de trabajo a, a la vista de los, de los de los entregables y luego el 10%, de ¿eh? Es, se da al final es decir una vez que el proyecto ha finalizado y, y teniendo en cuenta el, el, el informe el informe final y es que se va a desglosar en cuatro en cuatro plazos 30% a lo loco 30% el primer año 30% el, el segundo y el 10% restante ya cuando el proyecto ha terminado es decir que ya lo recibiríais una vez que habéis terminado el proyecto ¿Cuáles son los criterios de selección? Pues lógicamente, ¿cuál, cuál, ¿cuál es vuestra trayectoria? Si tenéis músculo, si tenéis una capacidad operativa, si venís de lejos y sabéis lo que es eh, manejaros en este mundo de las plataformas, en este mundo de la visibilización de los artistas emergentes, lo que hacen bueno, pues, la mayoría la mayoría de, de, la, de las plataformas, que conocen muy bien cuáles son las estrategias para visibilizar, para la interna de las carreras de los artistas, bueno, el segundo es una capacidad financiera. Sabemos que lo van a mirar, ¿saben? sabemos que ese 20% que tenéis que poner lo van a chequear, que tenéis no solamente músculo operativo sino también músculo eh, financiero y luego aplica para absolutamente todas las líneas del programa y creo que para todos los programas europeos pues os van a quitar si tenéis bancarrota si no tenéis, bueno, tenéis marrones de esos que son absolutamente inasumibles in, in, in tanto por una institución europea como si me apoya, por una institución nacional o de comunidad autónoma. Los criterios de evaluación, es decir, lo que va a tener el evaluador en su ordenador y es lo que va a calificar, incluso luego va a hacer una serie de comentarios, de remarks que recibiréis, tanto si el proyecto ha sido seleccionado o no seleccionado, son cuatro. Pues la relevancia, lógicamente, que es cómo de original es mi proyecto... Eh, eh, como es, qué valor claro, añadido tiene por, el, por relación al resto de las, eh, de las propuestas, cali la calidad y el contenido de las actividades, todo lo que sean actividades replicadas, bueno, pues tienen menos, menos, eh, menos chances que si las actividades que proponéis son innovadoras, van perfectamente alineadas con la filosofía de la plataforma, Perdón, se van a beneficiar todos los miembros, tiene esa capacidad de eso, de, de, de llegar a audiencias que no son las habituales, en fin, todo lo que sabemos. Y luego el management, la gestión del proyecto, que se va a ver luego, ya lo veréis en la parte de ICE y lo explicarán mis, mis compañeros. Si os dais cuenta, tenéis que tener el mínimo, es decir, el, el, la relevancia tiene 30 puntos, la calidad 30 puntos, la difusión, el plan de medios que también ahí os animamos a que seáis innovadores, la mayoría de los que estáis en este ámbito de las plataformas conocéis muy bien lo que es un buen plan de medios, no es algo que ocurra en otras líneas del programa que creemos que con unas una redes sociales o que con una web, no, sabemos que hay herramientas mucho más eficaces y mucho más efectivas y esta también tiene sus, 30, sus 20 puntos y luego la gestión que veremos en la parte de tenéis que tener el mínimo, tenéis que llegar a 70 como mínimo para ser valor es decir que esa es, eh, digamos, esa es, eh, aplica también en al, al, resto de las, al resto de las líneas del programa. Sabéis que se publicó la uh, convocatoria de, de plataformas el 20 de junio, que se entrega el 29 de septiembre, tenemos tiempo eh, para, para mm, preparar la, la propuesta, que eh, la horquilla de evaluación será entre octubre del 21, es decir, en otoño de este año, y febrero del 22, los evaluadores se dan este, este tiempo, sabéis que normalmente son dos evaluadores que luego negocian y luego su, eh, el, el consenso de ambas eh, lo mandan a, a Bruselas, a la lista de lo que piden y del presupuesto de esos 33 millones eh, se hacen los probateos y las cuentas, si se dan más o menos, aunque la mayoría eh, eh, vais a, a los toques, en febrero se, da, se os, se os, se os eh, eh, comunica el resultado, tanto positivo como negativo, con vuestro informe de evaluación, eh, esto que habíamos dicho anteriormente. Eh, os van a dar aquí eh, un informe donde se dirá vuestra calificación en relevancia es 25 porque, insisto, ahí se da una serie de comentarios eh, que son consensuados por los, los dos evaluadores, eh, y luego eh, se firmará el contrato entre febrero y marzo del, del, del 2022. Del, del del ¿eh? Con lo cual el proyecto, lógicamente, no tiene que empezar nunca antes de, de marzo del 2022. De, Entonces, de, de, pues básicamente, esta es la, digamos un poco, la, las pinceladas elementales de, de qué consiste eh, la, la línea de, de plataformas. Ahora vamos a ver eh, el proceso eh, de, de, de, de solicitud, como eh, darse de alta en el, en el Falde In attended eh, para, para participar y luego eh, Isabel se encargará de ver eh, en detenimiento los criterios, lo, cómo se constituyen los paquetes de trabajo, eh, qué, qué quiere decir eso de relevancia, qué quiere decir eso de un buen plan de medios, en fin, entrar un poco en detalle en lo que apenas hemos, hemos apuntado. Así que Manuel, te doy la palabra. Buenos días. Eh, bueno, desde hace un tiempo ha cambiado el, el proceso de presentación de, de propuestas a Europa Creativa y lo que solemos hacer a, ahora es, es un simulacro, es decir, cómo, cómo se presenta la propuesta y sobre todo cómo se hace a ella. Así que, si os parece, voy a, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Voy cerrando un momento. Disculpa, no sé qué pasa, que no no consigo no consigo acceder a, a Google. Sí. Vamos a ver. Aquí está. Vale. Bueno, lo más fácil y sencillo eh, es poner eh, Funding atender, portal Funding atender, que es el portal de oportunidades de financiación y licitaciones de la Comisión Europea. Eh, funciona desde hace un par de años, pero para las últimas de. De Europa, la cita más convocatoria de Europa Creativa, pues es la forma en la que vamos a hacer para presentar propuestas. Como veis, eh, esta sería la, la plataforma que, eh, lo, que va, lo que vamos a encontrarnos son los, los programas y oportunidades de, de, de financiación gestionadas directamente por la Comisión Europea. Programas como Europa Creativa, como Ciudadanía, Igualdad de Derechos y Valores, LIFE, Erasmus Plus, estaría aquí. Aquellos que son de gestión compartida como Interreg eh, se aplicaría de otra forma diferente y aquí no los teníamos disponibles. Y, eh, como veis, eh, tenemos un menú en la parte de arriba que nos dice pues, encontrar o buscar eh, oportunidades de financiación, cómo participar, eh, resultados y, y proyectos que han obtenido financiación de, de Europa Creativa o de, otro, o de otro programa europeo. Lo importante es que aquí veis que hay dos botones: uno que es Login y otro que es Register. Eh, el login se debe a que nos tenemos que logar, es decir, hay determinadas funcionalidades de la plataforma que solo es posible acceder a ellas si nos damos de alta. Nos damos de alta como, como persona individual, es básicamente poner el correo eh, electrónico, vamos a recibir a ese correo otro en el que nos pide cambiar la contra, eh, poner una contraseña y ya tendríamos acceso a, a, a determinadas funcionalidades de la plataforma como buscar socios, Conocer resultados, etcétera. Para poder participar directamente es importante tener en cuenta que son las organizaciones con posibilidad jurídica las que van a poder participar en, este, en estos programas europeos de forma general. Para ello, lo que tenemos que hacer es registrar a nuestra organización. Fruto de este registro vamos a tener un PIC, un número PIC, que es un número, un código de identificación personal de nuestra organización frente a cualquier actividad eh, ante la Comisión Europea. Eh, es un proceso más o menos sencillo, que al final vamos a obtener estos nuevos dígitos y a partir de ahí ya vamos a poder presentar eh, propuestas. Sí que a posteriori a, eh, en el registro vamos a tener que subir una serie de información, como son los estatutos, una ficha de identidad legal, en el que básicamente nos va, eh, ponemos de manifiesto qué persona jurídica tenemos, si somos eh, sociedad limitada, si somos una asociación, una fundación, etcétera pero para poder aplicar, eh, para poder presentar la propuesta, no es necesario eh, subir de momento estos documentos. Eh, importante, pues aquí vemos cómo participar, registro de portal de participantes, y aquí le damos esta, a este botón para registrar a nuestra organización. Eh, nombre de la organización, persona jurídica, eh, personas que trabajan en ella, una serie de información, y al final obtenemos ese número pique el número de PEC solo se, se obtiene una única vez, una vez que ya lo hemos obtenido, es como nuestro DNI. Así que si ya lo habéis obtenido anteriormente con otro, otro programa europeo o bien con otra convocatoria, ya no sería necesario obtenerlo de nuevo. Eh, para saber si lo tenemos o no, eh, daríamos este botón que veis aquí, que es buscar PEC, ¿vale? para identificar si lo tenemos o no. Vamos a, a la home y ¿cómo accedemos a la, a la convocatoria? Pues tenemos aquí CREA, eh, la acrónimo de CREA, que es para Europa Creativa. Le cliqueamos y nos va a decir aquí que actualmente 21 convocatorias abiertas o que se van a abrir próximamente. Eh, tenemos aquí todas las convocatorias. ¿vale? Simplemente sería cliquear en la que nos interesa. En este caso, plataformas europeas para promoción de artistas emergentes. Cliqueamos en ella y vemos que en la columna de izquierda hay toda una serie de información eh, que nos va a detallar la convocatoria, en qué consiste, cuáles son sus objetivos, cómo acceder a los documentos de la convocatoria, cómo buscar socios, un aspecto importante, porque ahí bueno, como ya ha mencionado Augusto, las propuestas son de monomedificiarios, sea, es decir, es una única organización que va a presentar la propuesta pero tiene que haber una serie de, de miembros que son los que componen esa, esa red. Aquí también se posturan organizaciones para que sean consideradas como como miembros o participantes eh, en esta plataforma. Eh, eh, muy importante también comenzar la entrega de la, de, la, de, la, de la propuesta. Para buscar socios tenéis otra herramienta que en nuestra página web eh, hay un apartado que es búsqueda de socios donde se cuelgan fichas de entidades que están buscando socios en España, sobre todo está enfocado a proyectos de cooperación pero eh, son para todas las convocatorias y líneas de, de Europa Creativa. Eh, importante este documento, eh, vamos al apartado de condiciones de documento y veremos, vamos a mostrar más, que aquí está la convocatoria, la guía de la convocatoria, que son 29 páginas, que detalla eh, todo el, proces, eh, el proceso de, de, de la convocatoria momento para no tener el mismo problema antes. Bien, cómo presentamos la propuesta? Pues la propuesta se presenta cliqueando en el botón de comenzar eh, la entrega. Como dijo Augusto, eh, eh, la entrega es un proceso. Va, vamos a ir a otra a otra a otra plataforma y eh, esta propuesta se va a ir completando, se salva, se completa y una vez que ya la tengamos eh, elaborada, pues se da a, a enviar. Confirmamos. Vale. Yo ya estaba logado, así que no me ha pedido logarme. En el caso de que no estuvieseis, pues os va a decir que veis. Esta sería la primera pantalla para, para comenzar el proceso de solicitud. Eh, vamos a ver aquí eh, que hay una parte, una parte de y, y archivos adjuntos que se va, van a juntar, van a dar redundancia, pero primero de todo es poner nuestro número PIC. Eh, a mí me lo tiene identificado le damos ahí, ya lo, ya lo tenemos con el número PIC, eh, persona de contacto principal, elegiríamos, tenemos que poner un acrónimo, eh, el, acrónimo, el, acrónimo el acrónimo tiene que ser algo sugerente porque la propuesta al final eh, tiene que convencer, siempre decimos que tiene que enamorar, así que hay que construir bien la propuesta desde el minuto uno con, eligiendo un, un acrónimo, pues eso, que sea sugerente. Aquí este acrónimo, tanto la descripción, breve descripción del proyecto, eh, se puede hacer luego. Es decir, ahora tenemos que completarlo con algo, pero luego se puede rectificar. Eh, salvamos, decimos que sí. Esto no dice que estamos de acuerdo con las condiciones y, y, y cómo funciona el, el, la convocatoria, pues si tenemos que compartir datos. Continuamos con la, con la propuesta. Aquí tenemos la posibilidad de añadir entidades afiliadas, pero hay que tener en cuenta que eh, eh, la propuesta es una única entidad, que la va a presentar. ¿vale? Los miembros de la asociación no se consideran socios a nivel de la propuesta, ¿vale? son miembros. Van a ir en un documento aparte que lo veremos que, que, que debemos apuntar. Eh, salvamos y siguiente paso. Y aquí tenemos en sí lo que, es, eh, lo que va a ser la propuesta. Eh, una parte que son los, las, las plantillas, que las plantillas básicamente son dos, eh, la parte B, ¿de acuerdo? Que la descripción detallada del de proyecto y el presupuesto, que también veremos luego. Luego, por otro lado, eh, tenemos eh, archivos adjuntos, que es esa parte B, que van a ser 125 páginas como máximo, la descripción detallada del eh, presupuesto, que lo vamos a, a, a juntar, la lista de proyectos previos en los últimos cuatro años. Esto es una, la, es, aquí, esta lista... Eh, la plantilla es, es la última hoja de la parte B, que la tendríamos que copiar y pegar en otro documento y ponemos los cuatro últimos, eh, durante los proyectos que, en los que hemos participado y que han sido cofinanciados por la Unión, por la Comisión Europea durante los últimos cuatro años. Eh, otros anexos, en este caso eh, es un anexo que tiene que ver con... Con, luego veremos eh, un documento en el que vamos a poner los miembros de la plataforma y vamos a poner además otra serie de, eh, de cuestiones. Como por ejemplo, eh, qué consideramos nosotros que es un artista emergente, cómo eh, se va a hacer el proceso de, de selección de estos artistas emergentes. Eso sería en este documento que, digamos, que añadiríamos como otro anexo. Eh, aparte de estos anexos, está editar formulario que es... La parte A de la propuesta. ¿Qué es esto de la parte A? Pues una serie de documentos que son, eh, por un lado, documentos eh, sobre nuestra, eh, datos sobre nuestra organización. ¿Vale? Veis aquí que es, es un formulario online, eh, datos básicos de la organización, de los participantes, en este caso no va a haber porque solo lo presenta una organización, y el budget, el, el presupuesto que es el resumen, el resumen de lo que nos va a dar. En el Excel, aparte de adjuntarlo, de adjuntar ese eser vamos a poner aquí eh, el resumen de presupuesto que, que se solicita. Información general, eh, una parte importante, aquí el acrónimo que hemos puesto antes, lo podemos quitar. El idioma de, que vamos a utilizar para presentar la propuesta, se puede presentar en cualquier idioma de la, de la, de la Unión Europea, salvo la parte de, de resumen que debe ir eh, en inglés. Eh, nuestro consejo es que, aunque se pueda presentar en cualquier idioma, es hacerlo en inglés. Ese también es el consejo por parte de la, de la comisión para facilitar la evaluación y que se entienda mucho mejor la, la propuesta. El título de la propuesta, palabras clave, etcétera, etcétera. Aquí vamos a poner el resumen. Y por último, la declaración de, de honor, que no hay que apuntarla, es un cliqueable en el que decimos que todo lo que decimos, eh, lo que ponemos de manifiesto es totalmente cierto que los socios, en el caso de no los hay, pero que eh, los miembros del consorcio están de acuerdo con la propuesta, etc. Salimos y nos iríamos a ese tercer bloque que compone la propuesta, que es la parte de eh, la parte C. La parte C van a ser eh, una serie de datos, como si había recibido consejo o asesoramiento de la, de la oficina, son datos básicamente estadísticos. Importante va a ser que tenemos que elegir el sector principal de nuestra plataforma. a qué está de, destinada a patrimonio cultural, a diseño, a arquitectura, etcétera, etcétera. Lo, lo vamos a elegir aquí, mínimo uno y como máximo tres. Y luego otra serie de información sobre la organización, cuando, cuando se, la organización que aplica, que presenta la propuesta. Eh, a menos tiene que tener dos años de experiencia, pues la edad de la, la fecha de... De, en el que en la registramos en la registro mercantil, en caso de que fuera una sociedad limitada, el número de personal que, que trabaja, eh, etc. Eh, por otro lado, eh, fundamental es esta parte B, que ahora lo que vamos a hacer es eh, verlo con, con, con Isabel, que vamos a ver eh, pues, eh, cuáles son los, los, los principales partes que... Que, que va a tener para completarla eh, una vez que ya hemos subido todos estos archivos, adjuntos, hemos completado todo, eh, validaríamos en el caso de que haya algo que no esté completado pues nos va a decir el error dónde está y lo completaríamos y luego le daríamos a la entrega a, a, a, al envío de la solicitud veis que aquí os pone la fecha de 29 de septiembre que es el deadline. si la enviamos hoy la solicitud estaría enviada pero no va a dejar rectificarla ¿Vale? Hasta que sea la fecha esta del 29 de septiembre, vamos a poder rectificar eh, temas de, de algún dato que queramos añadir de la eh, solicitud. Eh, ¿Cómo accederíamos? Eh, tanto si vamos guardando, ahora lo completamos, guardamos y luego accedemos a la propuesta o luego posteriormente que la hemos enviado y queremos rectificarla, pues iríamos a nuestro perfil, nosotros nos hemos logado, este sería... Eh, una vez que estáis logados y que vez registra la organización, este sería el perfil que tenéis. Tenéis eh, los proyectos y propuestas. Le damos a las propuestas, estas son ejemplos de propuestas que tenemos y iríamos a plataformas, por ejemplo, y en acciones nos va a decir editar formulario o eliminar a la propuesta. Pues editamos el formulario y lo vamos y lo continuamos eh, completando. Eh, pues ahora vamos a ver la, esta parte de con, con Isabel y, doy, y le doy paso a ella. Gracias, Manu. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Vale, pues comenzamos con esta parte B, con este anexo que vais a tener que, que cumplimentar y que es la descripción técnica del proyecto. Eh, lo podéis cumplimentar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero se recomienda el inglés, de hecho lo vais así indicado en la propia guía de la convocatoria. Atención porque eh, en la versión actual de la, de la guía de la convocatoria... Eh, Me voy a quitar los cascos... <risa> de la guía de la convocatoria aparece que el máximo de páginas permitidas son 70, pero se ha preparado un corrigendum que aquellos que hayáis empezado con la solicitud ya os habrá llegado, en el que se ha extendido, se ha ampliado el, la extensión y el máximo de páginas son 125. ¿Esto qué quiere decir? Esto es importante tenerlo en cuenta porque si eh, os paséis de ese número esa información no va a aparecer en el anexo entonces los evaluadores no van a tener acceso a, a esa información así que es muy importante eh, cumplir con el con límite el de páginas seguid las indicaciones que, que del documento en sí que sepáis que la fuente mínima que podéis utilizar es Arial Tamaño 9 no modifiquéis nada de la plantilla ni borréis un, ninguna indicación os, os recomendamos que los textos sean concisos y sobre todo que haya coherencia entre los diferentes apartados. Vais a ver que vais a tener que mencionar el mismo contenido en diferentes ocasiones a lo largo de la solicitud. Y es importante que ese contenido sea coherente en las diferentes partes en las que lo habéis mencionado. Entonces, por ejemplo, en este apartado B vais a tener que hablar de presupuesto a nivel de relación de coste y eficiencia. Y luego en el presupuesto vais a, hablar, vais a expresar, ¿no? vais a mostrar... Esa, esas cuantías y esa, esas partidas y eso efectivamente tiene que mostrar esa, esa, esa relación de coste-eficiencia. De la misma manera con la subcontratación en la parte B, en varias ocasiones vais a tener que mencionarlo, vais a tener que indicar por ejemplo los work packages que vais, estáis subcontratando y luego vais a tener también que hacer una lista, un compendio de esas subcontrataciones. Bien, pues todo eso tiene que coincidir. A eso nos referimos con coherencia, ¿no? estar atentos y atentas a que eh, lo estáis mencionando todo de la misma manera y no hay contradicciones entre los diferentes apartados. No se pueden utilizar hipervínculos y se ha de subir como PDF. Aquí vemos una foto fija del contenido eh, de este anexo. ¿Vale? para que tengáis el esquema presente como sabéis y como ha explicado Manuel pues está la parte A la parte B que es la descripción técnica compuesto por un Project Summary que es ese, esa, ese resumen que tenéis que, que escribir obligatoriamente en inglés este sí que es obligatorio en inglés en el caso de que decidáis cumplimentar el resto de la solicitud en otro idioma este tiene que ir en inglés pero como os hemos dicho os recomendamos hacerla completo en inglés y a continuación los diferentes puntos que contiene la descripción detallada, que como vais a ver, coinciden con los cuatro criterios de evaluación que mencionó Augusto al comienzo, además de el, los work packages eh, y, bueno, y otras, eh, otro, otros pequeños apartados. Comenzaros diciendo algo que es, resulta muy obvio, pero que no nos cansamos de repetir en, en cada sesión que, que hacemos, que es que respondáis a, en cada apartado a todo lo que os preguntan y que es todo lo que os preguntan vais a ver en el anexo en los cuadros grises os indican qué es lo que tenéis os indican las preguntas es decir qué es lo que tenéis que responder en ese apartado en cada uno de ellos ¿no? en estos puntos que hemos mencionado entonces no os olvidéis ninguna pregunta esto no significa que tengáis que incluir una parrafada para cada una de las preguntas significa responder y se puede responder como hemos dicho de forma concisa pero que aquello que solicitan Esté expuesto, ¿no? Y luego, aparte, vais a ver que dentro del apartado de, de este anexo. Eh, perdón, que es un anexo que es general ¿no? para todas las convocatorias de Europa Creativa, cuando hay algunos eh, epígrafes en los que se incluye una, una mención especial a las ayudas en, a ciertas ayudas en concreto y en este caso, eh, para plataformas, vais a ver que en algunos apartados se pide algo en concreto para esta ayuda de plataformas, que lo vais a ver en verde, aquí podéis ver For European Platform for the Promotion of Emerging Artists bueno, pues esto significa que aparte de responder a las preguntas generales de arriba vais a tener que responder a esas en concreto relacionadas con esta convocatoria pasamos a eh, cada uno de los puntos eh, los criterios de evaluación relevancia para cumplimentar estos puntos aparte de tener en cuenta estas cuestiones que os aparecen en el cuadro gris os recomiendo que tengáis a mano justo al lado la guía de la convocatoria, las páginas 18 y 29. ¿Por qué? Porque ahí es donde os explican también cuáles son estos criterios que hemos mencionado y eh, qué se va a valorar en cada uno de ellos. Entonces, os aparece la guía de la convocatoria específicamente eh, qué entienden por relevancia, qué entienden por calidad del contenido de las actividades, qué entienden por gestión del proyecto y por difusión. Hay muchos de ellos que coinciden en todas las convocatorias de Europa Creativa, pero hay algunos que son específicos para cada convocatoria. Entonces, por lo tanto, es importante leer bien las preguntas del, del cuadrado gris, pero también tener al lado los, eh, estos puntos de evaluación recogidos en la convocatoria que, como os he dicho, en este caso están entre la página 2, 18 y 20. En el apartado relevancia, ¿qué vais a tener que responder? Bueno, pues cómo es de relevante este proyecto para esta convocatoria, es decir, Tenéis que iros, en este caso, a esas dos primeras diapositivas que ha explicado Augusto, de objetivo de la convocatoria y de prioridades, en el caso de que, estéis, de que trabajéis con la guía de la convocatoria, que es lo que tenéis que hacer, eh, iros a esas páginas donde se hablan de esos objetivos y prioridades y tenéis que explicar por qué vuestro proyecto es relevante para incrementar esa visibilidad y circulación de los artistas emergentes, por qué es relevante para promocionar ese espacio más justo y tener una remuneración más justa entre los artistas emergentes, cómo vais a promover esa igualdad de oportunidades entre los artistas, etcétera. Es decir, por qué vuestro proyecto es relevante para la convocatoria y, y sus objetivos. Tendréis que describir el proyecto basándoos también en un apropiado análisis que hayáis hecho eh, previamente del sector ¿no? y que evidentemente tiene que estar relacionado con esos objetivos que hemos mencionado. Por eso hemos mencionado algunos ejemplos de plataformas en, en el chat y también hemos convert, eh, compartido con vosotros eh, un documento eh, resume una publicación de los proyectos de plataformas del periodo anterior porque de esa manera podéis ver qué plataformas han existido con anterioridad y eh, qué temas han trabajado a qué retos han intentado responder y de esa manera vosotros podéis decidir si vuestra plataforma está realmente eh, afrontando eh, un nuevo reto está respondiendo a necesidades que anteriormente no han sido respondidas por otras plataformas ¿no? y en esos objetivos que os marquéis dentro de vuestro proyecto pues es muy importante que estos sean claros medibles realistas y alcanzables durante la duración del proyecto para cada objetivo es muy importante eh, incluir pues, eh, indicadores que sean apropiados para medir su, su consecución y aquí volvemos a lo mismo no se trata de tener mila de indicadores se trata de tener aquellos que realmente son necesarios para eh, para medir el, el, el, el éxito y la implementación de vuestro proyecto Relacionado con lo que hemos dicho anteriormente, qué aporta de nuevo el proyecto, teniendo en cuenta los resultados y actividades de proyectos anteriores y, y por otro lado, cuál es su valido, val, valor añadido europeo. En estas ayudas de Europa Creativa este es un concepto clave, es decir, todos los proyectos han de tener esa dimensión europea internacional de las actividades, han de generar un impacto y un interés eh, para otros países de la Unión Europea tiene que explicarse cómo se va a aplicar los resultados en, otro, en otros contextos y en este contexto, perdón, y en este caso, en el caso de plataformas, especialmente hay que tener en cuenta y mostrar cuál va a ser la representatividad de esa plataforma y sus miembros dentro del sector al que os dirigir y su cobertura geográfica, es decir, también tenéis que asegurar un balance adecuado de países participantes y, y regiones. Y por último, dentro de relevancia, eh, van a, vais a tener también que, que explicar de qué manera vuestro proyecto va a integrar medidas para ser más sostenible y reducir el impacto medioambiental, estos son eh, en este nuevo programa se han establecido otras prioridades transversales que deben estar presentes en todos los proyectos de Europa Creativa, tanto, eh, tanto en esta convocatoria como en otras, que son eh, la, la sostenibilidad eh, relacionada con el Green Deal europeo, la igualdad y la, inclu y la inclusión, en la perspectiva de género. Entonces, Vais a tener que tratar de manera transversal, de alguna manera vais a tener que abordar estas tres cuestiones. Como sabéis, incluso es una de las prioridades de esta convocatoria, no, eh, promover eh, unas condiciones, eh, proyectos que generen una mayor sostenibilidad y reduzcan el impacto medioambiental, pero aparte de eso vais a tener que incluir de manera transversal esa perspectiva de género eh, y que vuestro proyecto cómo va a ser más inclusivo, ¿no? El segundo punto eh, de calidad de contenidos y de las actividades, que junto con el de relevancia, eh, la, la mínima nota que os eh, piden son 15 punt 20 puntos, si no recuerdo mal, como comentó Ante Augusto, si no podemos volver ahora después a la, a la diapositiva. En este punto vais a tener que explicar la metodología que vais a seguir eh, para alcanzar los objetivos de vuestro proyecto y explicar por qué es la más apropiada. Eh, como sabéis esta convocatoria, esta ayuda es monobeneficiaria, bueno, mono pero vais a tener que contar con una serie de miembros, o sea quiero decir esta ocasión no es un consorcio que vais a utilizar, vais a ver esta, esta, esta descripción en este cuadrito gris, no, os va a indicar describir los miembros del consorcio, eh, los diferentes perfiles que tienen, por qué son, eh, porque ellos y no otros, etcétera. Pero bueno, en este caso no hay consorcio, pero sí que vais a tener una serie de miembros en vuestra plataforma. Entonces vais a tener que explicar pues, cómo vais a trabajar, vais a trabajar juntos para implementar el proyecto, de qué manera va a contribuir cada uno a, a él, cómo se van a complementar unos con otros, ¿no? etcétera. Y eh, como he comentado antes, eh, no son miembros del consorcio, los miembros de la plataforma son esos miembros terceros, esas terceras partes que ya hemos mencionado, pero toda la relación existente entre, entre esos miembros y el coordinador lo vais a tener que detallar en el Platform Membership Agreement, ¿no? el acuerdo de, de, de, de membresía de la plataforma, en el que el la día de la convocatoria aparece claramente qué es lo que este agreement tiene que incluir. Entonces, si vais a tener este documento del acuerdo de, de membresía de la, de la plataforma, podéis preguntaros, entonces, ¿aquí qué tenemos que responder? Bien, pues eh, tenéis que responder a, de un, con un carácter general, porque ya en este acuerdo va a aparecer todo indicado. ¿no? Entonces, en este apartado vais a tener que mencionar cómo se va a crear esa relación entre los miembros, cómo va a funcionar, etcétera, Pero no ir al detalle específico, no es necesario, porque está el, el, el agreement para que tenéis que adjuntarlo que es uno de los análisis obligatorios para encontrar más detalle entonces aquí tenéis que resaltar los aspectos generales y más relevantes vais a tener también en este punto que definir los diferentes públicos a los que se dirige el proyecto y cómo vais a llegar a cada uno de ellos cómo se van a beneficiar de forma concreta de, del proyecto, qué va a cambiar para ellos esto también es una cuestión muy importante y esto también está relacionado con a qué necesidades se están respondiendo que anteriormente no se han respondido eh, concretamente para, para plataformas es muy importante que en esta parte eh, defináis bien los mecanismos de apoyo que va a haber entre los miembros de la plataforma ¿no? a lo largo de la duración del proyecto y una estrategia bien planificada, efectiva viable para crear una marca de calidad. Una marca de calidad, si queréis, por ejemplo, ver algunos ejemplos de cómo han tratado este tema proyectos anteriores, os hemos compartido en el chat, como he dicho, eh, por ejemplo, la plataforma Live Europe, que es la plataforma de música de, en directo eh, en Europa, o la plataforma de, de directores de, de arte a nivel europeo. Ahí, pues, visitando sus páginas web y todo lo que han ido realizando, podéis haceros una idea, ¿no?, de... Eh, bueno, coger eh, algunas pistas, ¿no? eh, algún alguna, tipo de guía para haceros una idea de qué puede ser esa estrategia eh, de marca de calidad ¿no? que, que se os pide. Tendréis que incluir eh, una descripción, es el lugar para describir el proyecto y las actividades principales. Una vez más, no tenéis que entrar en un detalle exhaustivo, ¿por qué? Porque eh, la descripción de las actividades la vais a desglosar eh, de una manera pormenorizada en, en el apartado de Work Packages, en el punto 5 que mi compañero Manu va a explicar, pero aquí una vez más sí que tenéis que hacer una descripción de general para que el evaluador comprenda bien y fácilmente la lógica de las actividades de vuestro proyecto. Y por último, y muy importante, hacer referencia en este epígrafe también, a ese apartado de apoyos financieros a terceros, que además es específico eh, para, para vosotros, para esta convocatoria. En ese apartado pues, vais a tener que incluir, que ya he visto que han surgido algunas dudas en el chat relacionado con esto, vais a tener que incluir una definición clara de artista emergente, de qué es un artista emergente para vuestra plataforma y también el número estimado de artistas que, que esperáis alcanzar. Este para el apartado 2 de calidad de contenido y de las actividades. En el apartado 3, Ahí eh, vamos a referirnos a la gestión del proyecto ¿no? con estos cuatro puntos que vemos a la izquierda, cada uno de ellos tiene que ser respondido y aquí vais a tener que explicar la estructura de gestión y los mecanismos de toma de decisiones de la plataforma pues según la escala y la complejidad del proyecto, es decir, cómo las decisiones van a ser tomadas, cómo se va a asegurar una comunicación continua y efectiva y explicar los métodos para la planificación y el control. Tendréis que para evaluar esa capacidad operativa que mencionaba antes Augusto, eh, pues vais a tener que describir el equipo del proyecto, un equipo que también habéis mencionado previamente en la parte A, vais a tener que mencionar pues, los diferentes puestos, las tareas de cada uno de ellos. Y sobre todo, pues eso os va a permitir mostrar ese know-how, esas competencias, ¿no? esa capacidad operativa, como he dicho, que, que podéis ofrecer y que se os va a, a evaluar. También tendréis que explicar eh, esas contrataciones externas, esas subcontratas, lo que os comentaba antes, no atención, que se mencionan temas, los mismos temas en diferentes momentos de la solicitud. Entonces aquí tendréis que explicarlos desde una perspectiva más que eh, eh, económica, pues eh, porque vais a tener necesitar hacer esas contrataciones externas, ¿no? Pues porque quizás en el, en el, en el core del equipo principal hay, no contáis con una serie de conocimientos y de experiencias que son necesarias y por tanto vais a tener que hacer esas contrataciones. Bueno, pues este es el lugar donde explicarlo. Tendréis que describir también las medidas para la consecución del, del objetivo del proyecto desde el punto de vista financiero para que sea lo más efectivo y rentable. Hablamos de esa relación, como hemos dicho, de eh, coste y eficiencia. Eh, tendréis que explicar pues, cómo van a ser los recursos financieros distribuidos y gestionados en el marco de la, de la plataforma. También eh, comentar las medidas planificadas para asegurar esa correcta implementación del, del proyecto, como veis todo relacionado con management. Y los métodos para asegurar el seguimiento y control, al formar parte de una plataforma, al, tener, al contar con diferentes miembros de diferentes países, pues eh, es importante que todos estos aspectos queden muy claros. Y también describir los métodos de evaluación y sus indicadores cuantitativos y cualitativos. Y una vez más, repito, perdón por ser tan pesada, aquí no se trata de una lista interminable de, de, de indicadores, eh, se trata de identificar los que son realmente necesarios y los que sabéis que podéis hacer, los que son viables. Y esto como novedad, porque no se incluía en el anterior programa, vais a tener que identificar los riesgos, es una tabla en la que vais a tener que identificar los riesgos que vuestro proyecto puede tener y las medidas que, que vais a poner en marcha para solventarlos. riesgos. Por ejemplo, habéis planificado actividades, este es un ejemplo muy típico y tópico en estos momentos, pero habéis eh, planificado una serie de actividades eh, en persona en directo y no va a ser posible realizarlas por el, la situación actual de, de la pandemia tendrán que ser online bueno pues eso por ejemplo sería un riesgo tenéis que identificar qué nivel tiene y explicar qué es lo que haríais en caso de que esto eh, tuviera lugar y por último el cuarto punto de y criterio de evaluación que es la, la difusión en este punto vais a tener que pues, exponer el, el impacto ¿no? que, que va a tener el, vuestra plataforma. Vais a tener que definir eh, los efectos a corto, medio y largo plazo del proyecto. Si el, el proyecto persigue la innovación, pues tendréis que, que explicar qué cambios esperáis y, y con qué nivel de ambición, pero sobre todo, eh, y ya veréis que esto es algo específico, que piden para plataformas, tendréis que incluir, la estrategia que vais a seguir para aumentar el número de miembros en la plataforma a lo largo del proyecto, porque como veréis en la guía de la convocatoria y aquí os estamos contando, eh, es algo que tenéis que realizar. ¿no? También tendréis que explicar la estrategia de comunicación y difusión para dar a conocer la plataforma, las actividades y los resultados del, del proyecto. En este sentido es muy importante, como ya sabéis. Eh, explicar cómo os vais a dirigir a los diferentes públicos, una de las prioridades de esta convocatoria es eh, aumentar también ese acceso a las obras de los artistas emergentes y para ello vais a identificar diferentes públicos, eh, cómo vais a llegar a cada uno de ellos, cuáles son los canales específicos que vais a utilizar, pues eso debe de ser descrito de, de y por otra parte también mencionar cómo se va a visibilizar la financiación europea concretamente para plataformas, es muy importante, por eso lo indicamos en, en, en morado y porque también eh, aparece en ese anexo en, en verde, como os hemos comenzado, comentado al principio, tendréis que incluir y describir cómo el proyecto pues, incluye una estrategia editorial y de marca común en las actividades de, de comunicación. Y por último, eh, relatar cómo va a continuar el proyecto una vez que acabe la financiación de, del programa, cómo su impacto va a ser asegurado y continuado, qué se necesitará para ello, qué partes del proyecto deberían de, de continuar, cómo se conseguirá, qué recursos eh, serían necesarios para, para continuar, cómo se van a utilizar los resultados, esos, out, esos outputs de, y outcomes de, del proyecto y si hay posibles sinergias con otros programas europeos para continuar el proyecto a partir de sus resultados. Entonces aquí terminaríamos con el punto 4, último de criterios de evaluación y a continuación ya comenzaríamos con el apartado 5 de Word Packages que os va a comentar mi compañero eh, Manuel. Para nuevo, eh, comparto pantalla. Bueno, de la, la presentación, eh, ahora vamos a tratar esto de qué son los Word Packages. Básicamente, eh, los work Packages son divisiones fundamentales de, de la propuesta y además, eh, cuando estos Word Packages lo traslademos al presupuesto, es la forma en la que vamos a tener la, la asignación de este LabSan que antes comentaba Augusto. Eh, lo bueno que tiene esta convocatoria es que ya definen de por sí los work Packages si le, le veis, le, vais a ver que se, se compone de seis Work packages eh, gestión y coordinación de proyecto, promoción y apoyo a los talentos emergentes, desarrollo, apoyo y capacitación de estos los talentos emergentes, eh, y luego finalmente, después de estos seis Work packages pues deberemos añadir uno por cada miembro de la, de, de la plataforma, y ahí vamos a, a mostrar las, las acciones que, que vamos a hacer. Eh, cada Work Package eh, se, va a, um, se va a componer de una serie de acciones. Aquí vamos a ver tres conceptos clave, que es por un, por un lado eh, los milestones, eh, que son los hitos fundamentales del de proyecto y que nos van a servir para evaluar eh, ese, ese proyecto, sobre todo se aplica pues, a, a proyectos que son grandes, como es en el caso de, de plataforma. Pues vamos a establecer un milestone eh, sobre una residencia artística para ver cómo como pues, eh, un punto fundamental para ver esa evaluación y cómo está, fundado, cómo está eh, funcionando. Luego tenemos las la TAC. Las TAC son las actividades eh, de las que se va a componer eh, el Work Package que, hacemos de, eh, que estamos eh, diseñando. Y por último, los entregables. Estos entregables son lo que nos van a evaluar. Eh, no vamos a tener auditoría. Es decir, la forma en la que vamos a obtener esa cofinanciación eh, va a ser eh, según se vayan completando los work packets y según vayamos a, a hacer eh, entregando estos entregables, va ¿vale? a redundancia. que es un entregable? La justificación de que esa acción, de, ese, de que ese work package sea, sea realizado. Puede ser eh, pues, un programa, en el caso de que se trate de, del evento, eh, los last minutes, en el caso de que se, sea una, una reunión pues, de coordinación eh, es decir, hay varios eh, formatos y varias modalidades para, para hacer esos entregables. Eh, bueno, ya antes hemos mencionado pues, eh, la tipología de los participantes. En este caso, eh, únicamente quien presenta la propuesta es el coordinador. Los miembros de la plataforma se consideran como mm, terceras partes, pero no son necesarias, no hay que añadirles eh, en el momento de de hacer la solicitud. Como vimos anteriormente, eh, no es necesario identificar a esos miembros y añadirles en, la, en lo que va a ser la, eh, el proceso. Eh, sí que, como ha comentado antes Isabel, vamos a tener que aportar un documento, que es el acuerdo de membresía de la plataforma, donde vamos a tener que definir eh, quiénes son los miembros, eh, qué consideramos artistas emergentes, cómo se va a hacer la selección, etcétera, etcétera, etcétera de estas eh, de cuestiones. Eh, si vemos los package, eh, uno por uno en detalle, veremos que la propia definición ya nos va diciendo en qué consiste. Pues gestión y coordinación del proyecto, pues todo lo que tenga que ver con planificación, cómo va a funcionar la, la plataforma, qué actividad y control vamos a hacer entregables, por pues lo veis ahí, actas de reuniones, evalu, eh, control de calidad y evaluaciones. Eh, importante, igual, package 2, que es promover y apoyar los talentos emergentes, que es el ADN de la, de la convocatoria. Pues, qué vamos a hacer eh, para ello y cómo lo vamos a justificar esas acciones. Pues eh, producciones, programaciones, eh, movilidad, documentos sobre los objetivos y, desarrollo y resultados de, de este World Package. Eh, por otro lado, pues el 3 es eh, capacitaciones de talento emergente. No solo es darle visibilidad con esta plataforma, sino también capacite, capacitarlo, eh, capacitarle si, si es necesario. En la, eh, el 4, ya anteriormente lo ha comentado Isabel, hay un apartado que es para la, la comunicación y difusión de la, de la plataforma, pero esto se tiene que traducir en un work package, es decir, en las actividades que vamos a hacer y, cuál, y en la definición de esos entregables. Eh, el 5 sería la estrategia de marca y el sello de calidad, porque la plataforma al final lo que se intenta es que sea un elemento de referencia para dar visibilidad a sus artistas en función del sector que hemos elegido, pues, de, de música. La eh, music, pues, por ejemplo, sería eh, con su sello, eh, con su marca, etcétera, etcétera, pues al final se convierte en una plataforma de, eh, de referencia para, para salas de música en directo. Eh, el 6 es Ejemplo de buenas prácticas entre los miembros de la, de la plataforma. Estos miembros de la plataforma, no olvidemos, son organizaciones, vale no son personas autónomas. Son organizaciones con personalidad jurídica, asociaciones, sociedad limitada, eh, sociedad anónima, fundaciones, etcétera, etcétera, que van a ser los miembros de, de, de esta plataforma que vamos a presentar. A partir del work packet número 7, pues vamos a, vamos a definir qué apoyo le vamos a conceder a a estos miembros de la plataforma. Eh, puede ir 60.000 euros por miembro y, y por año, pero vamos a tener que, que poner qué actividades van a hacer, eh, justificar un poco pues, su papel y, y, y los entregables que vamos a, que vamos a juntar. Eh, veréis que a, en ese, porque todos, todos estamos hablando de esa parte B, de esa descripción detallada del, del proyecto, va a haber un cronograma que se organiza por años y por cuatro trimestres. Y vamos a tener que seleccionar ahí pues cada, cada actividad, cada, cada tax eh, cómo se traslada a, a, a, este, a, este, a este cronograma. Subcontratación, lo hemos mencionado. Se pueden hacer subcontrataciones, eh, salvo eh, partes fundamentales de, de la gestión del proyecto, que eso no se podía subcontratar. Sí que puedes contratar a una persona que se encargue un poco de la, de la gestión eh, o contratar como, como autónoma o como miembro de la de la, de la empresa, de la organización de la plataforma, pero no la subcontratación de, en este aspecto eh, sí que se pueden subcontratar eh, pues otras partes del proyecto como puede ser la comunicación eh, partes eh, importantes, se podrían subcontratar eh, si superan los, el 30% de los costes elegibles deberemos justificarlo debemos justificar por qué se subcontrata se entiende que el 30% es algo eh, empieza a ser eh, algo excesivo, eh, subcontratarlo. Eh, a lo mejor se podría pensar el por qué. Eh, si vamos a subcontratar todas esas acciones, ¿por qué no los añadimos como miembro de la plataforma? Pero se podría hacerlo siempre eh, justificándolo. Eh, por otro lado, eh, tenemos eh, otra serie de puntos como 6.1 y 6.2, que no hay necesario apuntarlo, y, y el 7 es, es declaración. Declaraciones de que el proyecto no se ha, no se ha presentado ese mismo proyecto a otro programa europeo porque no puede haber cofinanciación, no, perdón, no puede haber doble financiación de un mismo proyecto por varios eh, programas europeos, que no incurrís en causa de incompatibilidad, que no estáis perseguidos por la ley, etcétera. etcétera. Es, un, es un formulario, que bueno, se completa en esta, en esta parte B. Luego, por otro lado, pues eh, vemos que vamos a tener eh, los anexos para juntarlos, que es la propia parte B, el presupuesto detallado que luego, luego veremos, eh, la lista de proyectos de los últimos cuatro años que ya lo hemos mencionado, y este acuerdo de, de miembro de la plataforma, eh, que no hay una plantilla, es un documento libre que tiene que eh, responder a las preguntas que aparecen en la página 12 del, de la convocatoria, que es lo que ya hemos mencionado, la lista de organizaciones, que se entiende por persona por artista emergente, el proceso de selección, la estructura y las reglas, cómo va a funcionar la, la plataforma, las funciones y tareas de los miembros del coordinador... Eh, eh, la definición de la metodología. Todo esto iría en este, en este documento que tenemos que, que completar. Eh, pues es un, un Word, lo vamos completando y, y, y lo adjuntamos en formato PDF. Eh, a continuación vamos a ver el, el presupuesto. Eh, bueno Como ya sabéis, se trata del lapsan eh, que es al tanto alzado, es decir, al final vamos a ir completando el Excel y nos va a salir una serie de, de cantidades que es la que vamos a, a recibir. Eh, importante que os echéis un vistazo al la que es el, el acuerdo de subvención con anotaciones, que nos va a decir eh, en qué consiste todo y la definición de, de diferentes partes de, de este presupuesto. Tener en cuenta que se trata de formularios que, eh, o un documento que es aplicable a varios programas europeos, por lo que habrá de determinados aspectos que son muy genéricos o que no aplicarían para esta convocatoria. Eh, en cuanto al control financiero, porque eh, ya lo hemos comentado, no hay auditoría. La forma en la que os van a recibir esa confinanciación eh, eh, a posterioridad, primero vais a recibir una prefinanciación, eh, pero todo lo demás va a ser según vayáis justificando el proyecto con esos entregables que hemos, que hemos visto en un sistema de pagos que ya lo he comentado anteriormente a gusto. Eh, eh, los costes elegibles, al final, pues eh, son los costes que tienen que ver con, con, el, con el proyecto y con esta difusión de, de artistas emergentes, como se recoge en la, en la convocatoria, tiene que ser razonables, justificables, todo bien pues eso, justificando y, y siendo coherente entre las diferentes partes que, que, que componen la, la propuesta. Eh, el periodo de elegibilidad, pues el proyecto comienza cuando se firma el acuerdo. Puede comenzar antes en casos, en casos excepcionales que había que recogerlo no solo en el agreement, sino también en la propuesta, pues comentar que el proyecto por razones X ha eh, comenzado antes. Pero no solo es el habitual. Nuestra recomendación es que el proyecto y ese cronograma lo hagáis en referencia a, a las fechas en las que es, se considera que va a finalizar, va a comenzar el, el, el acuerdo de, de, de la subvención. Eh, bueno, ahora vamos a ver el, el presupuesto. Eh, esto, más, más que nada, es algunos aspectos que, que hay que tener en cuenta en este, en este presupuesto: pues los costes de personal, eh, viajes y dietas y, y de transporte. Pero, si os parece, eh, dado que, que vamos muy justos de, de tiempo, eh, lo, vamos directa, lo vamos a ver directamente sobre presupuesto. También comentaros que antes, cualquier tipo de variación de, de presupuesto era necesario hacer una enmienda. ¿vale? Ahora no es necesario a no ser que el presupuesto varíe. sí que podemos hacer eh, traslados entre los diferentes webpackets en cuanto a, a la cantidad presupuestaria pues resulta que en viajes nos hemos gastado menos de lo que habíamos considerado y ese gasto lo vamos a trasladar a otra actividad o a, otra, o a la promoción de una artista emergente. En ese caso se puede hacer. Siempre hay que comunicarlo al project officer que es la persona encargada de de, de Bruselas que nos va a aconsejar a guiar eh, con el que tenéis que tener un contacto fluido en relación a la, a la propuesta vale, Voy a salir de la, de, del este del, de la presentación y vamos a ir al, al presupuesto Ahora deberéis ver eh, el este de presupuesto Fundamental eh, leer bien la convocatoria y todo lo que os dice. Se trata de una convocatoria que está muy bien explicada, eh, en esto sí que ha hecho un esfuerzo la Comisión Europea por rectificar problemas que, que había anteriormente, eh, os va a dar detalles de todo lo que, de todo lo que se persigue. Aquí eh, vais a ver el, el diferentes, eh, las instrucciones, en, en amarillo, pues os dice que eh, aquí tenéis que poner eh, en central el nombre de la convocatoria, el acrónimo, y aquí vamos a poner el, el, el importe máximo de la de la contribución de la Unión Europea, es decir, la cantidad máxima y el porcentaje de cofinanciación, como sabéis, es del 80%. Luego, por otro lado, eh, en esta parte A, eh, vamos a definir eh, los diferentes tipos de personal que trabaja en nuestra organización, lo vamos a trasladar aquí. Este, eh, solo hay cinco tipos, de tal forma que tenemos que pe eh, pensar muy bien cuáles van a ser esos tipos, por pues coordinador, personal administrativo, eh, etc y cada uno de ellos lo vamos a poner ahí. Eh, voy a subir arriba. Eh, Estas serían las instrucciones, lista de, de beneficiarios. Pues aquí lo que vamos a hacer es eh, poner el nombre de la organización que presenta la propuesta. El acrónimo... Eh, ponemos el país, tenemos aquí el desplegable, ¿vale? Para seleccionarlo también y aplicamos, aplicamos cambios. Veis que se va adaptando ahí los cambios y ya tendríamos completado este, este, este, este campo. Luego, eh, importante sería el work package. Eh, ¿Por qué? Porque veis aquí en beneficiario Me sale ya el Ministerio de Cultura y Deporte, pero no están puestos los Work Package que me están pidiendo en el, en el, en el presupuesto. Eh, lo voy a coger aquí directamente. Los Work Package los tenemos en la página eh, 21. Eh, pues eh, cojo este de gestión y coordinación. Copio, me lo llevo al aquí. Bueno, no me la copia bien. Un momento. Y así vamos a ir haciendo por cada uno de los, de los work packets. Eh, vamos añadiendo WordPackets, packages, aplicamos cambios. Y veremos como antes eh, solo me salía. Me dice que, que está hecho. Iríamos aquí a la lista de beneficiarios. Es que me pone eh, aquí ya el Work Package 1, que es la de gestión y coordinación del proyecto. En la página anterior vamos sumando los, cada uno de los Work eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues eh, tenemos que definir previamente el tipo de, de, de empleados o empleadas que vamos a tener. Eh, el caso de, eh, de Natural Person es aquellas eh, personas que pueden ser autónomas. Eh, o que vamos a contratar para, para el proyecto eh, en el caso del punto 3 eh, puede ser sesión de trabajadores es decir, miembros de, de nuestra eh, de nuestra plataforma de, que nos ceden un personal para que trabaje con el proyecto eh, voluntario una aplicaría los costes de su contratación pues los pondríamos aquí eh, en general, se pondría en la suma total porque son costes unitarios, igual que en el caso de los trabajadores pues Pondríamos el coste de, del día, que sería la unidad, los días eh, que trabaja y te, te saldría la cantidad total. Eh, en cuanto a lo que hablábamos antes de, de, de, de gasto de hoteles, viajes, etcétera, etcétera, es igual, costes unitarios, tenéis un documento que, que calcula eh, los viajes por kilometraje todo aquello que supere más de 400 kilómetros se podría hacer por avión, si es menos, se tiene que hacer por, por tren o en otros medios que sean más sostenibles. En el caso de, 400, de más de 400 kilómetros y que elijamos por ejemplo el tren porque es más sostenible, menos contaminante que, que el avión, pues recibiríamos el, el importe máximo que es el aplicable al avión. Y todo esto se hace pues, para, para básicamente eh, fomentar el uso de, de, de transportes alternativos aquí pues los costes de depreciación que ahora, que ahora veremos eh, y otros eh, bienes eh, trabajos y servicios que lo pondremos aquí como la website los feeds de, de artistas etcétera eh, costes estimados del proyecto pues esto de forma eh, de, de, de forma automática se va, se va completando eh, la propuesta eh, el, lo que es el resultado final del, del, del presupuesto pues la contribución máxima sale por defecto una vez que hemos introducido los, los ratios y aquí tendríamos que poner lo que se solicita eh, a, la, a la Comisión Europea, que es eh, como máximo el 80% del, del, del proyecto de lo que recibe la cofinanciación. Eh, el overview, que es el resumen, aquí pondríamos pues, eh, el, el total de personas y días que, que trabajarían por work package y los costes de depreciación se refiere a equipamientos que nosotros compramos que son de la organización pero que se van a aplicar también al, al proyecto de tal forma que ponemos el coste de, de lo que hemos comprado y solo recibiríamos la parte proporcional de lo que se destina al proyecto por ejemplo un ordenador que hemos comprado pues el que ya se utilizan o, o ha costado tanto y te calcula el, el porcentaje eh, final que recibiríamos de, de ese coste eh, luego tenéis eh, la última, que son de comentarios eh, si queréis si queréis añadir. En la presentación que vamos a colgar eh, seguramente hoy o mañana junto con el vídeo, que como sabéis eh, la sesión está siendo grabada, eh, pues eh, tenéis también acceso a, a, pues, a proyectos de la anterior convocatoria que han recibido con financiación europea. Y, y si os parece, ahora vamos a, a dar paso al, al turno de, de, de preguntas, que tenemos varias. Pues comenzamos. Eh, hay varias, como antes han comentado Isabel, que se refieren a, a qué, qué, se, qué se considera artista emergente. Este es un aspecto importante que son los propios miembros de la propia organización que presentan la, la propuesta, quien tiene que definir, qué consideran ellos sí. o la plataforma como artista eh, emergente. Esto va a estar en este archivo adjunto que es libre, que tenéis que completar y que se adjuntará eh, eh, en la parte de adjunto. Pasa la pelota a vosotros, porque es verdad que el concepto emergente es un concepto, no sé, como polisémico. Todos entendemos, que eh, como hemos dicho al, al inicio de la sesión, que no son artistas consagrados, pero bueno, luego es la propia plataforma eh, la que en su estrategia identifica cuál es el perfil de ese artista emergente y de hecho toda la posterior puesta en marcha para su internalización y visibilización y puesta en circulación, va a ir referida a ese perfil que previamente eh, ellos, eh, vosotros mismos, vaya, habéis habéis de, de, diseñado. Es decir, que al concepto convencional de alguien no conocido, pues, pues podéis poner, como ponéis algunos que estoy viendo aquí en las preguntas, si es un autónomo, si tiene poco recorrido, si es alguien que quiere, bueno, pues eh, eso, sobresalir en algún... Pero sois vosotros los que os dan esa oportunidad y una vez Definido ese concepto, ¿eh? toda la estrategia va a ir armonizada ¿eh? para que para que esa, ese, ese concepto se visibilice se, se, se, se o, se, o se ponga en, en relieve. Por otro lado, tenemos a Laura que nos pregunta que, qué entidades eh, se entienden como autónomas. Eh, bien, autónomos son personas eh, eh, son eh, personalidad física. Eh, no podrían ser miembros de la, de la plataforma porque tienen que ser personas jurídica, da ¿no? igual que si son asociaciones, empresas, eh, fundaciones, pero tiene que ser esa persona jurídica. Eh, sí que el artista puede ser autónomo, puede ser eh, persona autónoma o, o no, ¿vale? pero no sería miembro de la plataforma, sino eh, eh, el beneficiario de la, de, la, de la implementación de esa plataforma como, como artista emergente. Eh, Vale. Eh, Nadia nos... no, perdón. Es más que recomendable que bueno, veo que lo, lo hemos puesto insistentemente en que echéis un vistazo a las plataformas el, el tema de plataformas y redes, aunque esto esté grabado vamos a ser claros eh, si echas un vistazo veréis que son redes eh, entidades muy consolidadas y sobre todo muy en el, en el, en el, en el universo de Bruselas, eh. están la mayoría o en Amsterdam o en la Haya es decir, eh, en, en, en el espacio geográfico en el que realmente se toman las decisiones. Sabemos de casos que no, y de hecho hay dos redes catalanas que han sido seleccionadas y de las que estamos muy satisfechos. Pero digamos que son eh, entidades que hacen un poco de lobby y los lobby, el lobby se hace en, en, donde, en donde se hace y que influyen en, la, en los documentos que la comisión luego publica o que tiene en cuenta, digamos, su opinión. La, el, el, el, la sugerencia, sí, un poco más, eh, eh, digamos, que se nos ocurre a nosotros desde la oficina, pero por supuesto, nada en contra de que, es, de que os presentéis si tenéis todos los requisitos, eh, que se han, han quedado bien claros hoy en la, en, en, en la sesión informativa. Es que en el caso de que no podáis, intentéis formar parte como miembros de una plataforma ya constituida y que tenga una trayectoria en la que ha venido trabajando. Porque ahí os van a dar todo ese enojado os van a dar toda la capacitación, os van a dar toda la formación, pero insisto, sin perjuicio de que si creéis que vosotros tenéis los requisitos si tenéis el músculo financiero y tenéis bueno pues todo lo que hemos dicho hoy en la sesión informativa, os presentéis. Pero vaya, de las, las, las dos líneas de redes y de plataformas no hay más que echar un vistazo a los resultados de todas las convocatorias anteriores, de todo el periodo anterior, para ver que están muy constituidas, que están muy identificadas, que llevan mucho trayecto que han tenido mucha capacidad de influencia. Bien. Por continuar un poco lo que ha comentado Augusto que, y resaltarlo, esto no es una convocatoria dirigida a artistas. Lo comentamos porque hemos visto que han surgido bastantes dudas ¿no? en, en el apartado de, de preguntas. No es para artistas, es para entidades. Y como ha comentado Augusto, entidades ya consolidadas y con esa capacidad para aunar a otros miembros europeos. Baldo, por ejemplo, perdona Manu, voy a utilizar esta pregunta para... Manu, eh, Baldo, por ejemplo, pregunta y dice soy músico y dice esto está pensado para solicitar ayuda directamente a los artistas o solo es para empresas? Pues lo que hemos comentado, no, esta no es una ayuda para artistas. Sí, eh, como artista, ¿por qué te puede interesar esta, lo que surja de esta convocatoria? Bueno, pues que, porque las plataformas, cada uno de sus miembros, ponen en marcha una serie de actividades, de programa de, de, un programa de actividades, a veces convocatorias, a veces formación, etcétera, que a vosotros, en el caso tuyo, como músico, a ti te puede interesar seguir a la plataforma Live Europe o seguir a aquellas plataformas que están relacionadas con la música, seguirlas de cerca, porque puede haber algunas actividades suyas propias que a ti a nivel individual te pueden interesar y por lo tanto puedes participar y lo mismo ocurre con redes con la otra coma, eh, convocatoria línea de financiación que ha comentado Augusto también hay redes en el ámbito de la música bueno de todos los sectores pero me refiero de la música por pues la cuestión de, de Baldo que, que, de esa, que de la misma manera tienen actividades que sí van destinadas a, a profesionales a título individual entonces lo interesante de estas convocatorias, para aquellos que no sois entidades, con ese perfil que hemos comentado, es que las sigáis para estar al tanto de lo que van haciendo y de esa manera pues, ver si tenéis alguna posibilidad de disfrutar de algunas de, de, la, de las oportunidades que ofrecen. Como músico, y, y soy breve, lo que eh, sí que te puede interesar es que sigas, bueno, nos sigas a nosotros para estar al tanto de las novedades de Missy Europe que es una acción preparatoria dedicada al sector de la música específicamente, que están previstas que salgan unas ayudas próximamente y ahí quizás a título individual, y digo quizás porque todavía tenemos que estar eh, pendientes de cuáles van a ser las características de las convocatorias, y ahí quizás sí que hay alguna oportunidad para ti como músico a título individual. Y al margen de esto y ya acabo, pero como sé que hay perfiles de artistas individuales creo que puede ser interesante que los conozcáis hay también otro programa que se llama iportunus que este sí que es específico para artistas y profesionales de la cultura a título individual y que este año las convocatorias ya han finalizado, pero en 2022 se incorporará como una línea más dentro del programa Europa Creativa. Entonces, estad atentos porque esa sí va a ser una línea para artistas y profesionales a título individual. Luego no, pues, está lo de Luciano. Eh, pues te, te decimos lo, lo, lo mismo, si tú tienes una, eres una entidad con dos años de existencia y tienes eh, 11 miembros de los países participantes, claro, tú dices que organizas muestras de arte contemporáneo totalmente elegible con artistas nacionales, ahí ya entramos en terreno de conflicto porque todo lo que sea nacional sale del ámbito de la del Programa Europa Creativa, que tiene siempre esa, esa dimensión tra eh, transnacional, eh, tienes ese valor añadido de los BIC, de los Bienes de interés Cultural, que le da una originalidad, pero tienes que tener los 11 miembros de los 11 países elegibles. Entonces, si esa eh, condición no la tienes, estarías fuera de, de, de la convocatoria. Volvemos a hacer el mismo consejo. Y a ver, en la relación de plataformas, eh, seleccionar si hay alguna que trabaje con este binomio de eh, arte contemporáneo y o oh, no, simplemente arte contemporáneo y tú te postulas diciendo si puedes formar parte de la plataforma como miembro añadiendo el valor de que lo hacéis en espacios, eh, en bienes eh, vamos, de, de patrimonio interesante pero vaya, las características son las que son con esa complejidad que sí que tiene porque no la vamos a, a, a obviar pero, pero eh, ahí estamos en ese en ese doble juego que creéis que tenéis todos los requisitos adelante, que creéis que no los tenéis, intentar ver en qué plataforma os podéis eh, suscribir, eh, vamos, a integrar para que beneficiaros de todas esas actividades, porque luego, como ha dicho Manuel ya habéis visto que una vez que se lo dan no hay mucha pasta por medio y tiene que hacer muchas cosas entonces todas esas actividades van a ser en beneficio de los miembros, entonces claro habría que ver si podíais si podéis, eh, eso, a alguna cuáles son las condiciones, porque ya sabéis que algunas hay que pagar cuotas, eso cada una tiene su, su propia dinámica y una vez que efectivamente ya lo, lo habéis sido miembro, a ver si esa plataforma es elegida. Esa es, digamos, eh, de que delegáis vuestra actividad en nombre de la plataforma, que a su vez postula y en caso de que sea elegida por sus beneficiarios de todas esas acciones. Eh, Laura comenta que si podemos explicar un poco más cómo se calcula los los LAPSAN. Eh, eh, bueno, básicamente en el proyecto en el presupuesto, lo que tenéis que completar son los diferentes World Packets, los gastos de esos, de esos World packets De forma automática os va a salir el porcentaje de, de cofinanciación de, por parte de la, de la Comisión. Y, perdón, Manu, y luego lo de importunos eh, lo de, lo de e ahí, ahí sí que va incluso a, a personas que a nosotros nuestro problema, digo problema, porque sí que lo hemos vivido como tal, ya que los eh, eh, en el programa de Europa Creativa, los Autónomos no eran elegibles, ¿eh? entonces quedaban fuera un, unos actores fundamentales en el espacio cultural, que todos sabemos que, que, que está atomizado. En, en autónomos, este año sí que le abren la puertecita de una manera muy, muy, muy, muy discreta, pero sí que podrían... Participar siempre que demostraran su capacidad financiera y su capacidad de gestión. Pero vamos, ese, esa consulta la hicimos personalmente y nos dijeron que sí, era extrañísimo que un autónomo, eh, que será extrañísimo que un autónomo lidere un proyecto, pero que si demuestra todo lo que acabo de decir, sí que posiblemente pudiera ser eh, socio de un proyecto de cooperación, estoy hablando. Entonces, ese hueco, que efectivamente existe, eh, lo cubre el Iporto. ¿Eh? Es decir, esa, esa, esa posibilidad de movilidades, como ha dicho Isabel, de yo quiero ir porque me acepta una eh, host, una organización o que alguien venga, o eso lo cubre el importe. Lógicamente las cantidades son mucho menos, el proyecto lógicamente no tiene todo ese recorrido y toda esa intuición es decir, un proyecto de cooperación puro y duro, pero efectivamente eh, lo podéis hacer. Lo podéis Entonces sí que puede ir una entidad privada y puede ir una persona física. Entonces, ha habido convocatorias por sectores, ha habido de traducción, ha habido de artes escénicas, tenemos ahí todo el historial en nuestra, en nuestra página web. Nosotros no lo gestionamos directamente, pero sí lo publicamos, puesto que forma parte del programa Europa Creativa, y sí que hicimos una jornada informativa, porque el Iportumus es una, una convocatoria piloto que la comisión externaliza, y en dos ocasiones lo ha llevado consorcios, en un caso eh, liderado por el eh, Getem Institute de Bruselas junto con otras entidades europeas, y en ese caso concreto hicimos una jornada con ellos, que lo explicaron muy bien, y con, lógicamente, la representante de, de Bruselas. Todo eso está colgado de nuestra web en caso de lo que queráis echar un vistazo. Pero lo que sí que os animamos es que estéis pendientes de nuestra newsletter porque, como ha dicho, sabemos que se van a convocar, habrá que ver eh, esto, eh, plazos y calendario y a, habrá que ver sectores insisto porque van dedicadas a la arquitectura, al patrimonio, a ver si el que os interesa y aplicar el símbolo. Hay que si ya la habéis contestado, Florencia, ¿no? ¿Qué tipo de convocatoria es? Espera, que esta ayuda que cuando se convoca. Eh, básicamente eh, plataformas y redes eh, se van a convocar hasta que hasta que se alcance el objetivo. El objetivo de plataformas es eh, obtener eh, dar la cofinanciación a, a 15 a 15 plataformas y es muy probable que pase como en el programa anterior, eh, que solo hubo dos convocatorias. Así que es, es posible que una vez que se haya alcanzado eso, pues ya no, se, ya no se convoquen sin embargo, las demás convocatorias de Europa Creativa, como son Proyecto de Cooperación Europea y Proyecto de Circulación de Obras Literarias eh, son convocatorias anuales salen todos los años y podéis presentar las presentación pues de Cooperación y cada año ¿eh? este año ha tenido una, una, una, una convocatoria extraña con el dedo por medio, ya imagináis pero volveremos a un calendario un poco más lógico en las en las próximas años. Este año ha pasado lo que ha pasado y todo ha venido como ha, como ha venido. Pero en cualquier caso eh, va a haber cada año, como ha dicho Manuel. Y luego redes y plataformas, si echamos un vistazo, efectivamente suele haber dos, duran tres años, entonces suele haber una de cuatro y una de tres. Pero como ha dicho también, es hasta que se alcance el objetivo del de número que quieren cofinanciar, que dan esas esas 30 en el caso de plataforma. Mariel dice el sector textil, el sector, claro, es un sector de patrimonio, claro que sí. Uh -huh. Y es curioso porque... Eh, no tenemos, excepto este, un proyecto que trabajaba con textil, pero no directamente. ¿Recordáis cómo se llamaba, eh, Manu, el, que no, que, y tú y que hemos dado mucha eh, mucha promoción? El, el proyecto este de Sevilla, que hacía cosas con... Le hemos, dado mucha, es muy, le hemos dado mucha difusión. Una vez que el proyecto fue aprobado, le hemos dado mucha difusión porque era un proyecto... Eh, carpet, eso es, Carpet el decir, pues al servicio, lógicamente, el patrimonio. ¿eh? Y en este caso, si echas un vistazo por el proyecto Carpet, insisto que tenemos mucha, hemos dado mucha visibilidad a ese, ese proyecto, verás que es el textil, insisto, puesto al servicio como otro que explica de la moda y la gastronomía, por supuesto que son sectores culturales, eh, que son sectores que entran por una parte de la cultura, pero integrándoles en un discurso, la gastronomía como, como un catalizador de la cultura europea. El textil también, es decir, que hay que decir el santo, por llevarlo eh, al sector eh, textil. Ahí ya, pues, ahí ya lo, lo, os ayudaremos nosotros eh, a, a, digamos, a, a enfocar y a orientarlo correctamente. Pero entra de, entrar de lleno en, y legítimamente en el, en el ámbito cultural. Os he compartido la página web de este proyecto de Carpet que ha mencionado Augusto. Y si queréis conocer más proyectos relacionados con el ámbito textil, ir a esa plataforma que hemos mencionado por el chat, es la plataforma de resultados del programa. Ahí se recogen los resultados de, la, de todas las líneas de financiación, plataformas, redes, proyectos de cooperación, circulación, proyectos de traducción literaria, etc. Pero bueno, eh, si en esa plataforma, en ese buscador, incluís las palabras clave de aquellas líneas de trabajo eh, con las que soléis eh, trabajar, eh, textil, eh, artistas emergentes, artes visuales, jóvenes, eh, jóvenes, audiencias, etcétera. O sea, todos aquellos conceptos relacionados con vuestra línea de trabajo, los incluís en el buscador y os van a aparecer los proyectos relacionados con esas temáticas. Entonces vais a poder ver qué es lo que se ha estado financiando en el programa, eh, en esos ámbitos que os interesan, y es bastante útil. Sí, lo que es útil es la web. Por la mayoría de los proyectos han creado una web. Primero, es útil como agenda porque vais a ver los miembros del partenariado, vais a ver los socios y a lo mejor incluso algunos los conocéis. O eh, y luego una web, en la web van a poner todo lo que han venido haciendo en la vida del proyecto, en el proceso de implementación y ahí os dan muchísima pista. Es muy evocador y muy inspirador, mejor dicho, porque vais a ver que efectivamente, pues trabajar en un sector parecido al vuestro y que han hecho seguramente actividades similares. Es para nosotros crucial el tema de la de los proyectos seleccionados por eso, porque poniendo dos o tres palabras claves, porque os daréis cuenta que ya no se habla de generalidades como artes escénicas, no, ya se va a hablar de circo y exclusión, ya se va a hablar de ballet y audiencias, ya se va a hablar de teatro clásico y exclusión social. Entonces, esos esas dos uh, password que, que metéis os va a dar como resultado, pues si sabéis, los proyectos seleccionados. Y es eh, extraordinariamente útil porque os sirve eso, para ver qué se ha hecho y a partir de lo que se ha hecho, lo que podéis vosotros añadir, para no replicar un proyecto que ha sido seleccionado, que ha ocurrido, eh, tampoco pasará porque hagáis un proyecto de calidad parecido al que ya ha sido seleccionado. Pero si sí podéis rellenar un, un, un gap, un hueco que, que los proyectos anteriores no han tenido en cuenta. O sea, que en ese sentido, os, os, os alentamos y os invitamos a que que consultéis eh, la, la base de datos de proyectos seleccionados. Vamos a ir finalizando con dos últimas preguntas. Eh, Luciano, coméntanos si, si eh, tu pregunta está respondida o quieres hacerla oralmente como no lo planteabas. Eh, Laura nos dice que si un festival de música donde todos los artistas son de una comunidad autónoma y se realiza aquí, si puede acogerse al programa. No sé si, Augusto, quieres responderla. Ahora te estoy leyendo, nosotros estamos. Ah, al revés. Trabajamos en, lo, en el correo electrónico y al mismo tiempo nos estamos viendo aquí. Lógicamente, no, el proyecto tiene que tener como he dicho Eso lo dejábamos claro desde el principio. El, el, el nivel de vuestra propuesta. Si es un nivel y utilizamos la jerga europea regional, en nuestro caso de comunidad autónoma, tiene ayudas ad hoc que normalmente las comunidades autónomas convocan porque van dirigidos a esa cobertura geográfica y a ese tipo. Si es un proyecto que tiene una vocación nacional tenéis que venir, lógicamente, al Ministerio de Cultura, donde las ayudas están divididas por la Dirección General de Bellas Artes, la Dirección de Industrias Culturales, dedicada a los temas de audiovisual y el tema de nivel para las artes especiales. Nosotros obligatoriamente, y ahí ya hablamos con propiedad, eh, acogemos o, o, o asumimos proyectos con ese carácter eh, transnacional. Y vuelvo a decir, Laura, eh, seguro que a pesar de que os mováis en este ámbito, habéis tenido... Eh, artistas invitados, compañías invitadas. Es decir, que ese salto no es tan Lo hemos explicado así, por una cuestión puramente de, de lógica y casi muy, muy, muy, muy pedagógica, muy, muy, muy, primario. Pero no tenéis que seguir esa, esa, esa, digamos, esa secuencia. Podéis tener venir de un proyecto que está ocurriendo como tú dices, en ese ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña de del territorio y perfectamente podéis ver. De el salto a lo, a lo transnacional. O sea que os invitamos a que lo hagáis. Que no por ser una entidad que te, os hayáis movido exclusivamente en esa cobertura geográfica, no, sin pasar por lo nacional, no podéis pedir un proyecto europeo. Y las estadísticas son estadudamente elocuentes, no solamente en este programa, sino en otro tipo de programas. Que entidades eh, pequeñas, porque son pequeñas, pero que no por ello tienen menor relevancia, han sido beneficiarias del Erasmus, que tú mezclabas, del Erasmus, del CERF, del programa Europa. Eh, creativa, o sea, que ese temor no hay que tener, lo que sí que hay que tener es la voluntad, lógicamente, de, de querer jugar en esa, en esa división. El, eh, perdón, no con... simplemente mencionar que en el contexto de esta ayuda, lo que sí que os puede interesar es ser miembros de alguna de las plataformas, entonces en ese sentido podéis ver qué plataformas relacionadas con el ámbito musical ya se seleccionaron en el anterior periodo, en, este, en esta publicación que hemos con, compartido, ver un poco qué han hecho, eh, etcétera, Y ver si, eh, porque quizás muchas de ellas se vuelvan a presentar también eh, en, este, en este periodo y, y estar atentos a aquellas, a aquellas plataformas que sean seleccionadas para porque, como sabéis y como ha mencionado la presentación, uno de los objetivos que persiguen en, en estas plataformas es aumentar el número de miembros a lo largo de la duración del proyecto. Entonces podéis ver qué plataformas se han seleccionado y ver si vuestro festival como organización eh, está interesado en, en, en proponerse como miembro para formar parte de alguna de ellas. Ese es nuestro consejo, eh, digamos, básico. Tenéis, los, tenéis las características y creéis que tenéis músculo y todo el background, a por ellas. No lo no tenéis, o lo que da, cuál de las plataformas de la que conviene, dar contacto con ellos, negociar, y a partir de ahí, pues, ver cómo ocurre. Una pregunta que yo no sé contestar, que seguro que tú manos la los proyectos, los proyectos se suman al mínimo, ¿sí, verdad? Eh, no, no se tiene en cuenta, para eh, esa cofinanciación que hablamos, la de ayudas mínimas, no se, no se tiene en cuenta. Estamos hablando de eh, de otros programas europeos pues habéis participado en otros programas europeos con ese mismo proyecto y habéis recibido fina eh, una financiación eh, cofinanciación en este caso eh, no podría ser porque no puede incurrir un mismo proyecto eh, en doble financiación esto aquí no aplica las ayudas mínimas que recibáis a vuestra empresa, por ejemplo porque sí. va dirigida a empresas Lo único, que lo decimos también con muchísima insistencia, es la doble, la doble financiación. ahí sí que se monta el pollo. Vosotros no podéis prestar el mismo proyecto a más de una fuente de financiación, pero ahí está vuestra destreza para eh, no camuflarlo, para buscar una parte del proyecto que puede ser susceptible de ser financiable en el ámbito de la educación, como Erasmus, la, la parte creativa, pero utilizando muy bien las, las, las, las fronteras. ¿eh? Pero el mismo proyecto, prácticamente, no, no, no va a ser no pasaría nada, simplemente entrarían en la base de datos, lo verían y quitarían esa, esa, esa parte. Y bueno, es, es, es, es lógico, ¿no? Y que, deseable que, que, que, sea, que sea así. Pero podéis hacer un proyecto en el que una parte, ¿no? que esté un poco más integral, en el una parte del proyecto pueda ir, porque es de educación, a un programa de educación, tenéis un una parte de investigación, puede ir al Horizon Europa, otra parte que es de ciudadanía, que vaya a hacer. Eso sois vosotros eh, los que establecéis las, las, las fronteras y lógicamente el proyecto que presentáis a Educación tendrá un nombre y el proyecto que presentáis a Educación tendrá otro nombre, aunque sin prejuicios que vosotros luego lo pongáis en vuestro dossier que estáis aplicando a otros, pero eh, estableciendo muy bien eh, cuál es el, el ámbito de actuación en cada, en cada sector. Por último y para finalizar la pregunta de Maribel que nos pregunta, que es, ella es artista textil lidera una asociación de artistas textiles. De ¿Cuál es el mínimo de países europeos para poder incluir en nuestro ambiente de actuación? Eh, ambiente de actuación. Entiendo que lo que quieres decir es cuál es el número de países mínimos para participar en el programa Europa Creativa. Entiendo que proyectos de cooperación a los que te reenviamos, porque ya hicimos un webinar también, yo creo que bastante claro donde hablábamos de las características y es más. Un segundo webinar donde hablamos de formularios, de lo que hoy se ha hablado, pero con más detenimiento, porque somos sinceros, los proyectos de cooperación son los que tienen más impacto. Si luego veis de la rosquilla enorme del presupuesto global de Europa Creativa Cultural, y es que estamos en Cultura, se lleva el grueso, el grueso se lo llevan los proyectos de cooperación. Sin perjuicio de que haya mucho para traducción y ahora más, porque este año tenemos un presupuesto más más esponjado eh, y también para redes y para plataformas. Nosotros somos la oficina de información, hemos tenido que hacer eh, de, um, jornadas informativas para cada, para, cada, para cada línea y así hoy es eh, de hecho es el, el colofón. Pero eh, la realidad cantan y las cifras cantan, los proyectos de cooperación son los que, insisto, tienen más impacto y son más populares. Si es a esa Pregunta María de la tercera, ya verás que hay tres categorías, una que son de pequeña escala, que son tres países, no tres, tres países, una de media escala, que son cinco y otra de gran escala, que son diez. Todo eso te vas a nuestra web, vas a eventos, creo, o recursos, Isa. Eh, Para la presentación andas, lo colgamos. ¿Lo podemos poner aquí? Yo lo ¿verdad? estoy compartiendo en el chat. Pero Gracias. que sepáis también que encontráis todos los webinars en nuestra playlist de YouTube, que la hemos compartido, pero ahora volvemos a enviar el link, y que la presentación de cada webinar la encontráis en la página del evento de ese webinar en nuestra web. Entonces, ahí vas a ver la, el, el webinar que hicimos para proyectos de cooperación, ¿de acuerdo? Que este año, además también ha habido muy buenas noticias porque el porcentaje de cofinanciación que siempre les cojo se aumenta enormemente de, que de, de, de daros 60% dan hasta el 80% en los pequeños que también son dentro de las tres escalas el más, el, el más popular y luego si ya tienes ganas, <ríe> si ya tienes ganas después de haber visto la parte teórica te invitamos a que veas la parte de los formularios eh, que fue dedicada exclusivamente donde ves todo el papelorio y lo que hemos visto hoy quizás de una manera un poco más rápida porque el tiempo no nos da para más. Como no nos da ahora, que ya nos estamos quizá pasando en 16 minutos y nuestro tiempo es normalmente de 90, que es lo que tenemos acordado con David, con que es nuestro eh, gestor y el que ya nos está diciendo que tenemos que ir terminando. Lo damos entonces por concluido. Eh, bueno, pues lo de siempre, este es el Corofón. Eh. Creo que hemos intentado dar cobertura a todas las líneas que están online, creo que están convocadas, estamos eh, aquí, ya lo sabéis, eh, la medida de que este verano está siendo complicado, pero claro, bueno, la oficina va a seguir atendida eh, eh, durante este, este periodo, simplemente pues eso, en el momento que ya se ha la convocatoria ya pondremos la maquinaria en marcha para las, para las próximas y bueno pues agradeceros la asistencia, todavía hay 35 personas, lo cual es un reto siendo agosto y, y, a, y a esta hora, y, y nada, desearos un feliz verano, ¿no? Y Manu y Chabel, les Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao. chao.